lo instalen y obviamente obtengan una licencia Aquí de todas maneras tienen más información acerca de lo que puede llegar a ser este programa Pero lo más importante es que ustedes ya lo tengan instalado en su computadora para poder realizar este procedimiento una vez descargado e instalado y luego de obtener una licencia del programa de For You Key for Android, le damos clic derecho al icono que se crea en el escritorio y lo ejecutamos como administrador. Una vez que hayamos ejecutado el programa, aquí como se pueden dar cuenta, el programa de For You Key for Android nos da dos opciones. Podemos quitar el bloqueo de Google FRP en caso de tenerlo disponible en el teléfono o en algunos dispositivos de Samsung. Y también podemos quitar el bloqueo de pantalla, que en este caso es el desbloqueo que a nosotros nos interesa. Sea por PIN, por patrón, contraseña, etcétera, etcétera, etcétera. Simplemente le damos clic a esta opción. Y bueno, aquí como pueden observar nos da dos alternativas para poder quitar el bloqueo de la pantalla. La primera opción es quitar el bloqueo de la pantalla sin perder los datos Algo que es importante mencionar y destacar es que para poder quitar el bloqueo de pantalla sin perder los datos ni la información Tenemos que seleccionar esta opción Pero tengan en cuenta de que pues obviamente aquí el programa nos detecta el teléfono conectado Y ya luego le damos clic al botón verde que dice empezar para que en este caso quite el bloqueo de seguridad y no perdamos la información recuerden que esta función en este caso está limitada dependiendo del modelo de teléfono que ustedes tengan es decir, esta función está disponible para algunos modelos de Samsung por ejemplo el S6 Edge el S6 Edge Plus la Samsung Galaxy Tab 2.7 el Galaxy Note 3, el 4, el Galaxy Note 8, el Note 2 el Galaxy S3 lo importante es que acá en esta lista pues encuentre el dispositivo, el teléfono que ustedes tienen conectado a la computadora y el dispositivo que ustedes deseen desbloquear. De hecho aquí simplemente seleccionan el modelo. Okay, seleccionan el modelo del dispositivo y el nombre del dispositivo para continuar con el proceso Ya luego de seleccionarlo le dan clic en siguiente para poder continuar con el proceso y con el desbloqueo sin perder la información Ahora si por alguna razón ustedes no tienen el teléfono o el modelo compatible con 4UKey De igual manera pueden quitar el bloqueo de pantalla mediante esta opción eso sí, nos borra toda la información, pero de igual manera no soluciona el inconveniente del bloqueo Para ya posteriormente configurar un código nuevo que sea fácil de recordar para nosotros y difícil de adivinar para los demás Cuando le damos en quitar ahora, aquí le damos clic al botón que dice sí Aquí se va a encargar de recopilar la información según el teléfono que nosotros tengamos conectado. Y el siguiente paso es entrar en el modo recovery, en el modo recuperación en nuestro dispositivo de Samsung. Ahora, para poder entrar en el modo recuperación, lo primero que tenemos que hacer es apagar el dispositivo, el teléfono o la tablet. Esperamos a que se apague el dispositivo en su totalidad Y cuando el dispositivo se apague vamos a presionar al mismo tiempo el botón de encendido y apagado Vamos también a presionar el botón de volumen arriba y también vamos a presionar el botón de inicio Hasta que el logo de Samsung aparezca en la pantalla Presionamos el botón de inicio, el botón de encendido y apagado Y el botón de volumen arriba al mismo tiempo por unos segundos cuando en este caso inicie el logo de Samsung, soltamos los botones hasta que aparezca el logo de Android. Cuando aparezca el logo de Android quiere decir que ya estamos en el modo recuperación y que ya podemos continuar con el proceso. Ahora, como se pueden dar cuenta, aquí en la pantalla nos muestra distintas opciones. Nosotros nos podemos desplazar entre las distintas opciones con los botones de volumen. Lo importante aquí es... Eh, seleccionar la opción que dice White Data Factory Reset y esa opción la seleccionamos y vamos a marcarla con el botón de encendido y apagado para aceptar de hecho ahí se pueden dar cuenta que dice White Factory Reset justo ahí en la tercera opción en este caso vamos a seleccionarla y luego leamos al botón de encendido y apagado Ahora vamos a bajar hasta la opción que dice Yes para confirmar la información. ¿okay? Y luego volvemos a darle al botón. Aquí lo que se va a encargar el sistema es de eh, reiniciar, reiniciar toda la información. De hecho acá como pueden observar nos aparecen unas letras de color amarillo. Y dice que la Data Wipe Complete se ha completado con éxito. Entonces ya podemos reiniciar lo que viene siendo el dispositivo, el teléfono simplemente vamos a seleccionar la opción que dice Reboot System Now la opción que dice Reboot System Now es la primera en este modelo la seleccionamos y le damos al botón de encendido y apagado cuando nosotros hayamos hecho todo esto bueno ya vamos a esperar a que lo que viene siendo el dispositivo en este caso encienda nuevamente nosotros en el programa le podemos dar clic al botón que dice siguiente y como pueden observar aquí ya nos indica que se ha eliminado el bloqueo de pantalla con éxito. Ya sería cuestión de volverlo a configurar, pero ya con un código nuevo. Y bueno chicos, ya sería cuestión de aquí seleccionar el idioma, lo que viene siendo la región. ¿okay? Eh, le damos en iniciar. Aquí vamos a conectarnos a una red Wi-Fi. Aquí colocamos la contraseña de la red Wi-Fi. Cuando nos conectemos le damos clic al botón que dice siguiente aquí configuramos la fecha y la hora, le damos en siguiente aquí podemos aceptar pues lo que viene siendo los términos y condiciones aquí podemos configurar una cuenta de google, un gmail si lo tenemos disponible pero también lo podemos hacer después aquí podemos pues nuevamente configurar la cuenta, le damos que por ahora no configurar la sección de la localización, de la ubicación, de los mapas de google aquí podemos colocarle un nombre, aquí le podemos colocar un nombre a la tableta, aquí podemos enlazar nuestra cuenta de Samsung si tenemos alguna, en este caso vamos a omitir la información y ya luego le damos en finalizar y listo chicos, ya que como pueden observar tenemos acceso nuevamente al dispositivo, nosotros ya nos queda volver a configurar un código de seguridad. Para eso nos vamos hasta las aplicaciones. Y aquí en las aplicaciones vamos hasta los ajustes. Y aquí en los ajustes nos vamos, hasta la sección, nos vamos hasta la sección que dice pantalla de bloqueo. Y en la pantalla de bloqueo acá vamos a configurar un código o un pin que sea fácil de recordar para nosotros y difícil de adivinar para los demás. ¿Ok? Le damos en continuar, confirmamos el código. Y listo, ya en este caso, nosotros podemos bloquear la tablet. Y cuando la intentemos desbloquear, nos va a pedir el nuevo código que hemos configurado. De igual manera, recuerden que si ustedes van a utilizar el desbloqueo mediante For You Key for Android, que nos elimina toda la información. Y si ustedes tienen una copia de seguridad previamente hecha, vamos a poder restaurar esa información posteriormente. Pero bueno, yo el video se los dejo hasta acá, espero que les haya gustado, no olviden apoyarnos con un like o un me gusta. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal Tino Share Spanish para más información. Recuerden que soy Carlos Vallejo del canal de Tino Share Spanish, muchas gracias y hasta pronto. Bye bye.